Hola, Lini. Hola, Lini. Buenas tardes a todos. Un placer tenernos acá. Les voy a pedir, por favor, que enciendan las cámaras. Eh, es necesario para la práctica, me gusta acercarme observar. Y realmente es importante que podamos también ajustarnos, alinear. Es súper importante la alineación para que la energía fluya y para hacer las posturas correctamente sin lastimar el, el cuerpo. cuerpo. Esa es la diferencia entre hacer un, un vivo en Instagram y una clase con link. Eh, también para poder tener una devolución de mi parte y no dar la clase a muchos cuadraditos en negro, sino verlos. Ahí va, buenos días. Quizás por momentos mi internet se corte un poquitito, se trabe, pero vayan siguiendo la voz. La clase es súper guiada, cualquiera la puede realizar. De hecho, los voy a invitar a que también es cuando ya tengan los movimientos o las posturas, pueden cerrar los ojos, que la respiración sea su guía. Vamos a aprovechar el día de hoy, Matlatli de Hecat, día de viento, rumbo norte, elemento aire. Vamos a trabajar todas las posturas del norte, que son posturas... De agachados, trabajando el acecho, la capacidad de, la, de nuestra atención. Y son todas posturas como que estamos listos para entrar en acción, para correr, para saltar. Son posturas que mantienen esa atención en el momento presente. Bueno, voy a esperar un ratito más a que se conecte un poquito más y a que prendan más cámaras. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo funciona mejor mi cámara? ¿A ¿Horizontal o vertical? Eh, es que como estás muy cerca de tu cámara no, no puedo darme cuenta. De hecho, a mí me pasa lo mismo. Me tengo que alejar ahí para darme cuenta si está bien puesta o no. Por ejemplo... Ahí está el vertical. Ahí va, ahí va, más o menos que se vea la mayor parte de nuestro cuerpo, como que haya un punto medio. No te ahí va. Muchas gracias. Eso es perfecto. Bueno, ahí va, ahora sí, estoy bien. Ahora sí, ahora me motivo un poco más. No, realmente entiendan que todo es, es movimiento, ¿no? De energía y vuelta y, y me gusta que haya un justamente ida y vuelta, dar la, la, la clase a puros... Paraditos negros no es lo mismo que ver personas del otro lado. Eso, genial, buenísimo. Bueno, entonces como comentaba, vamos a trabajar en la práctica hoy basada en el rumbo norte, posturas de acecho. Vamos a ir igual preparando, entrando con una postura del sur, el sholot torcido, para ir preparando el cuerpo y luego vamos a comenzar a entrar en todas las posturas estas de acecho. La idea es esto de mantener nuestra atención. Y vamos a utilizar este elemento aire fundamental, tomando en cuenta lo importante que es como aliento de vida, nuestra respiración. Cuando hacemos la práctica no es simplemente aire, es eso que me da la fuerza, que me da la voluntad, que me da también la calma. Y recuerden que el aliento, el aliento de vida es lo que, lo que ayuda también a calmar y a encender el resto de los vehículos. Entonces lo vamos a tener muy en cuenta de estar utilizándolo constantemente para nuestra práctica. Así que bueno, los, los voy a invitar a que se pongan de pie. vamos a tomar nuestra postura óptima estando con nuestros pies paralelos, son los bordes externos de los pies los que marcan las líneas paralelas entre sí, y vamos a, a visualizar y a crear tres líneas fundamentales en nuestro cuerpo para la práctica, que vienen saliendo desde los segundos dedos de los pies, imaginamos que van subiendo, atraviesan nuestras rodillas, nuestras copatelas, siguen subiendo por nuestras crestas ilíacas, los huesos de las caderas, siguen por nuestros hombros y siguen hacia el cielo. Luego la tercera línea fundamental es por el medio del cuerpo, pero como que atraviesa mi coronilla, back y sale por el coxis, colo. Y eso me ayuda a activar, a enderezar la columna y a crear esos espacios, liberándonos de lo que se suele decir como mala postura. Me ayuda a estar justamente atento, a transformarme en canal, a conectar la Tierra con el cosmos, en el medio esta presencia, atenta, aquí y ahora, en el presente. Vamos a tomar unos instantes esta postura y enraizar hacia la tierra. Descendiendo los hombros hacia la tierra, creando espacio entre los dedos. Tómense un instante para percibir la piel de entre medio de los dedos. La piel entre medio de los dedos de los pies también. Y vamos a llevar la mirada hacia el horizonte, trabajando una visión periférica, sin nada específico y luego vamos a cerrar los ojos. En este lugar vamos a tomar conciencia del aquí, el de ahora y de este elemento aire como energía vital, como aliento de vida, observando nuestra respiración sin cambiar nada. Primero tómense unos instantes para observarse sin cambiar, sin juzgar, sin opinar. ¿Cómo es que está respirando nuestro cuerpo en este momento? ¿Qué movimientos produce? Traemos la atención aquí y ahora. Permitan que se relajen sus músculos faciales, que se afloje la garganta, las cuerdas vocales, la mandíbula. Y empiezo a conocer ese vehículo de la respiración. Luego lento, suave, vamos abriendo los ojos y vamos a frotar enérgicamente nuestras palmas hacia el centro. Vamos a traer esa energía de las manos hacia nuestro centro, frotando enérgicamente hasta que se calor, sientan esa energía calórica. Bien enérgico, Luego lo voy a llevar hacia mi cara, hacia mi cabeza. Hacia atrás, cuello, hombros, suelto. Hay un micrófono prendido, por fin lo pueden apagar. Suelto otra vez al centro. Bien, en genera calor. Lo paso por mi cara, cabeza, cuello, hombros, suelto. Lo vemos otra vez y vamos ahora con nuestros órganos vitales. Froto intensamente y llevo a mis órganos vitales por delante, por detrás, platenales, suelto. Por última vez, froto intensamente, llevo hacia mis órganos vitales, por delante, por detrás, suelto. Vamos a agitar ahora las manos, los dedos, pierna izquierda, suelto, agito, agito, todo lo que se pueda, que todo el cuerpo se afloje, se prepare para la práctica, del otro lado, pierna derecha, a medida que sigo sacudiendo los brazos, manos y dedos, sacudo otra vez, otra vez, bien enérgico, y suelto, aflojo. Cierren los ojos entramos en postura inicial otra vez. Y ahora sientan toda la energía que se produjo. Sientan su cuerpo. Perciban su cuerpo energético. Perciban que pasa en sus manos. Como si tuviéramos el corazón latiendo en las manos. Los flujos de energía que en la parte posterior del cuerpo en los laterales. Y desde ese lugar vamos a colocar... El macho humana de conexión hacia la tierra. Todos los dedos juntos hacia la tierra, a excepción de los pulgares, estiro y conecto. Vamos a tomar esa energía de la tierra para prepararnos para nuestro saludo. Tech Makawa Naokampa. Jalo esa energía de la tierra, la coloco en mi centro de poder. Codos hacia atrás, el pecho hacia adelante, como si me ataran los codos con un lazo. Al inhalar voy a cruzar mi puño derecho hacia el hombro izquierdo, concentrando la energía. Y al exhalar voy a extender ese brazo hacia el frente, ofrendando el corazón, la práctica, abriendo el rumbo de la Ustrampa, rumbo este, rumbo de los seres masculinos, de la acción, del movimiento, de la luz. Vamos a conectar unos instantes con esa energía, con ese elemento fuego. Y luego jalo esa energía hacia mi centro de poder. Llevo el pie derecho por delante del pie izquierdo en la misma línea, inhalo, elevo los talones y al exhalar damos un cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones hacia la tierra, inhalo y vuelvo a cruzar el mismo puño derecho hacia un izquierdo, concentro la energía. Exhalo, extiendo ese brazo, ofrendo el corazón, pedimos permiso y abrimos el rumbo mixtlampa, el rumbo norte. Es el día que rige la energía del día de hoy, perdón, es el rumbo que rige la energía del día de hoy. Nos vamos a conectar con ese elemento, esa sabiduría ancestral. Conecten con su respiración y tomo esa energía hacia mi centro de poder. Jalo esa energía en puño cerrado hacia el centro nuevamente. Llevo pie derecho por delante de pie izquierdo, inhalo, elevo talones. Exhalo, damos un cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones. Inhalo, cruzo el puño derecho sobre el izquierdo. Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica, abrimos el rumbo Trampa, rumbo de los seres femeninos, del agua, de la caída del sol, esta calma, introspección, autoobservación. Y vamos a traer esa energía hacia nuestro centro de poder, conectando con este lado, con lo femenino que habita en nosotros. Paso el peso del cuerpo, cruzo el pie derecho sobre el izquierdo, inhalo y elevo, y damos un cuarto de giro hacia la izquierda. Cruzo puño derecho sobre el hombro izquierdo, inhalo, concentro la energía, exhalo, freno el corazón, la práctica hacia Witzlampa. Abrimos el rumbo sur, reino animal, y conecto fuerte con ese elemento, identificándome como un fractal de la tierra. Como parte del todo y el todo parte de mí. Con respeto, con amor por la práctica, por nuestro cuerpo. Y jalo esa energía hacia el centro de poder. Cruzo el pie derecho por delante del izquierdo, inhalo, elevo talones y damos un cuarto de giro, depositamos los talones a la tierra. Extiendo otra vez los brazos y ahora llevamos las bases de las palmas hacia el piso, los dedos hacia arriba y hacia los lados y estiro como si estuviera empujando Conectando otra vez con esta energía de mis manos y la tierra. Aflojo, separo las piernas, casi un doble ancho de caderas. Vamos a dejar que los pies sigan paralelos entre sí, sus bordes externos. Flexiono levemente las rodillas y vamos a comenzar a moldear nuestra respiración. Brazos por el centro y desde el centro nos vamos a elevar por los lados, inhalando. Voy a llevar la mano izquierda por arriba de la mano derecha y empujando voy a empezar a exhalar, a extender las piernas liberando todo el aire por la boca. Entonces inhalo por nariz, ahora mano derecha por sobre izquierda, exhalo, empujo por la boca. Y cada uno continúa en base a su propia respiración. Al inhalar es cuando flexiono las piernas y me voy hacia la tierra desde el coccis. Y al exhalar es creando esta resistencia, como empujando esa energía, subo y extiendo el cuerpo. Ahora cada uno continúa a su propio ritmo. Recuerden esto de no hay espacios vacíos, estamos trabajando con nuestra energía, entonces hay como una resistencia, mis músculos se activan, no están tensos pero están activos. No está la musculatura del cuerpo flojita. De hecho, sobre todo el día de la práctica de hoy estamos atentos, estamos en este acecho, en esta autoobservación. Eso, cuando estamos estirando los brazos hacia el cielo, no dejen que su centro se abra quebrando las costillas, Mantengan ese centro activo, abrazando desde costillas posteriores hacia costillas frontales. Perfecto, cada uno. Ahora vamos a hacer uno más y vamos a quedar con los brazos extendidos hacia el cielo. Me quedo con los brazos extendidos ahí. Y ahora cruzo el brazo izquierdo por delante del brazo derecho y desciendo hasta donde me permite mi cuerpo hoy, con la espalda erguida. Acá es fundamental mantener mi espalda erguida, no estar sacando la cola para atrás. Erguimos la espalda, rodillas hacia atrás y desciendo. Cada uno hasta donde puede. Vamos a cerrar los ojos y hacer cinco respiraciones, nariz, nariz. Cada uno va a hacer hasta donde puede. Si molesta, empiecen a estirar un poquito las piernas, no pasa nada. No importa la altura. Vamos directo hacia esa intención, con qué mente hacemos lo que hacemos, con qué actitud vemos, ¿Con, con qué actitud vemos, glove... con, con qué líneas abierto, con qué líneas abiertas. Luego inhalando. Nos ponemos de pie, vamos a volver a nuestra postura óptima. Y vamos a empezar a, a preparar para el yolot, entonces, inhalo, elevo brazos. Ahora al exhalar voy a flexionar las piernas, en una sentadilla pero leve, y voy a girar el torso hacia la derecha, extendiendo los brazos a la altura de los hombros. Al inhalar voy a volver a estirar el cuerpo, y al exhalar flexiono piernas, llevando brazos y torso hacia el lado contrario, haciendo pequeñas torsiones. No es necesario que sea muy profunda pero sí es necesario que tengamos siempre en cuenta esto de las dos fuerzas opuestas, la biotensabilidad, mis caderas siempre van a estar mirando hacia el frente y es mi torso el que gira, comprimiendo los órganos internos, al inhalar estiro, exhalo, desierto y voy hacia el otro lado, inhalo, estiro, exhalo, rotación y continúo, vamos a mirar hacia atrás, hacia el hombro que se va hacia atrás, al inhalar estiro y al exhalar rotación en flexión de rodillas. Y recuerden, las rodillas nunca se van para adelante, siempre se van hacia atrás. Las rodillas nunca pasan la línea de los dedos, de los pies. No hagan esto para adelante. Me voy hacia atrás, enderezo, aprieto el centro, vuelvo hacia el otro lado. Una y una con respiración. Al inhalar arriba y estiro, al exhalar rotación y flexiono. Lo hacemos cada vez más dinámico con nuestra respiración como guía. Y ahora inhalando me quedo en el centro, estiro los brazos, bajo los hombros, lejos de orejas. Y al exhalar me voy hacia el lateral izquierdo y me estiro en ese lateral. Puedo bajar el brazo izquierdo si me es más fácil y estirar profundizando un poquitito más. Luego inhalo, vuelvo al centro, hombros bajitos exhalo, me voy hacia el otro lateral, me estiro todo lo que sea posible, inhalo centro, exhalo lateral, acá es lo mismo, no desplazo las caderas, no las corro para el costado, mis caderas siguen fijas y estables, inhalo centro, creo espacio en el área blanda entre costillas bajas y cresta ilíacas, inhalo centro y exhalo aflojo brazos, ahora vamos a cruzar la pierna derecha por delante del pie izquierdo, los bordes externos de los pies siguen paralelos entre sí. Lo voy a mostrar de cerca, vamos a tratar de que no nos pase esto, ven que se me hace un triángulo, sino que los bordes externos sigan paralelos. Eso me da más estabilidad y me ayuda a ejercer presión en el arco interno y en el borde externo del pie. Entonces me da estabilidad. Mano izquierda sobre cadera derecha, inhalo y elevo brazo derecho hacia el cielo. Estiro, y ahora exhalando sí profundizo hacia el lateral. Con la nueva inhalación, abro el pecho elevando el esternón un poquito hacia el cielo. Y al exhalar, rotación hacia adelante y hacia el costado, me dejo caer en una flexión de columna. Hacia adelante, me dejo caer. Aflojen su cabeza. Dejen que la coronilla, ese tech pack vaya con un cuchillo hacia el suelo, hacia la tierra, directo. Eso, no traten de mirar para adelante cuando toda su columna está colgando. La cabeza sigue la línea de la columna. Si necesitan flexionar piernas, flexionen. Se relaja y se abre la zona del lumbar. Ahora si sí, todos flexionamos piernas e inhalando subimos vértebra a vértebra. Exhalo, estiro brazos, me pongo de pie y cambio. Cruzo el pie izquierdo por delante del pie derecho. Chequeen sus líneas. Mano derecha sobre cadera izquierda. Mano izquierda se eleva por el costado. Altura de hombro giro palma. Me estiro, me estiro. Exhalo, marco ese lateral. Quiero abrir este espacio antes de comprimir. Quiero expandir, quiero abrir. Luego inhalo, abro el pecho hacia el cielo. Exhalo y me pliego hacia adelante con el costadito. Y ahí soltamos los dos brazos. Nos dejamos caer. Que toda esa zona de lumbar se afloje, se relaje. Por eso, si necesitan flexionar piernas, flexionen. Eso, mucho mejor esas cabezas, súper. Ahora todos flexionamos piernas, inhalando, vamos subiendo, vértebra, a vértebra. Lo último en llegar es la cabeza. Y ahora cruzamos, pierna derecha por delante del pie izquierdo. Vamos a entrar en la postura, entonces. Brazos por los lados del cuerpo, ambos brazos, inhalo y eleo. Altura de hombros, giro palmas. Y vamos a jalar ahora esa energía del cosmos en puños. Y vamos a descender esos puños unidos, enfrentados hacia el centro del pecho, hacia el esternón, hacia el corazón. Vamos a entrar en el intento de la postura de comprimir o exprimir el cuerpo para liberar el espíritu. Inhalo profundo y al exhalar marco esta rotación hacia el lado derecho. Y voy a rotar hasta donde me permita mi esternón, mi pecho. No dejen que las manos se nos vayan, las manos se mantienen al centro y mi esternón rota. Y con la cadera, aquí viene esta tensión profunda. Mi cadera derecha quiere volver, pero mi esternón quiere seguir rotando hacia atrás. Así se siente esta compresión, esa desintoxicación en los órganos. Sobre todo estando, si estamos en ayunas, mejor así liberamos todas las toxinas. Codos, altura de hombros. Y hombros bajitos, lejos de orejas. Orinalo, paso por el centro. Exhalo, rotación hacia el lado contrario. Y ojo que aquí es más fácil que se nos vaya la cadera, porque no tengo la traba de la pierna. mantengan las dos caderas mirando hacia el frente, que exista esa torsión. Sientan esas dos fuerzas opuestas, vayamos bien profundo con ese acecho a la postura. Se comprimen los órganos internos. Inhalo, voy pasando por el centro. Exhalo, libero los brazos hacia la tierra. Ahora vamos a inhalar y elevar brazos y elevar talones. Al mismo tiempo y vamos a dar medio giro completo hacia atrás, deposito los talones y jalo esa energía de la tierra llevando otra vez las manos en puño al centro del pecho, quedaríamos otra vez de esta manera y ahora cruzo la pierna izquierda por delante de la derecha, ahora es la izquierda por delante de la derecha, inhalo profundo y al exhalar marco la torsión hacia el lado izquierdo, comprimo mi cuerpo y libero mi espíritu. Suelto, me desintoxico. Cierren los ojos y observen esas dos fuerzas, la cadera queriendo volver y mi pecho queriéndose abrir. Y en el medio ese balance justo de compresión que necesito hoy. Inhalando, voy pasando por el centro. Exhalando, vamos yendo hacia el otro. Lateral, hacia el otro costado. Exprimo mi cuerpo y libero mi espíritu. Inhalando, voy volviendo hacia el centro y hacemos lo mismo, libero brazos, inhalo y elevo talones, como una danza volvemos, acá lo muestro de espaldas y ahora damos ese medio giro que nos hace quedar en el lugar inicial, jalo la energía del cosmos hacia el centro del pecho y deposito talones, es como una danza que une el movimiento y no tengo necesidad de mover las piernas de más, ahorro energía cruzo pierna derecha por delante de la izquierda, y ahora vamos a trabajar con retenciones, inhalo profundo, vamos a ir solo hacia el lado derecho, exhalo, hasta sentir que vacío los pulmones. Y ahora si podemos, llevamos la mirada un poquito más hacia allá, más por arriba del hombro, pero permitan que sus manos con este poder esté concentrado al centro del pecho, en Xochitl, en esa flor, Vacíen pulmones y no respiro, no respiro y me observo en ese vacío, en esa quietud. Sostengo la tensión en ese vacío. Y luego inhalando, vuelvo hacia el centro. Exhalo, libero brazos. Vamos por última vez hacia el otro lado. Inhalo y arriba, levo brazos y talones. Exhalo, doy medio giro, deposito talones y bajo los puños hacia el centro de mi pecho. Cruzo pierna izquierda ahora por delante de la pierna derecha. Inhalo profundo y al exhalar comprimo hacia el lado izquierdo. Y voy a comprimir hasta el punto de vaciar mis pulmones y luego retener en ese vacío. Y observarme en ese vacío. Ojo, eleven los codos a la altura de los hombros y los hombros bajitos. Así no se nos cae la postura. Eso. Luego inhalando, voy volviendo hacia el centro. Exhalo, libero brazos. Elevo talón. ...elevo brazos y damos ese medio giro que nos vuelve a dejar en postura inicial... ...hacia el frente. Perfecto. Separo las piernas ahora sí, un doble ancho de caderas. Vamos a llevar los dedos hacia los lados y las rótulas acompañando esos segundos dedos de los pies. Flexiono piernas, ya le vamos a dar empezar a la apertura a nuestras caderas. Estiro brazos hacia los lados. Y ahora desde aquí vamos a recoger la energía de la tierra entrelazo los dedos de las manos y es como si estuviera levantando, hay resistencia, voy levantando, inhalando. A la altura de mi corazón giro palmas hacia el cielo y empiezo a exhalar empujando. Estiro, retengo en vacío, hombros bajitos, activo ese centro. Inhalo y amplifico, abro, separo los brazos. Exhalo desciendo, inhalo, jalo esa energía de la tierra cambio el entrecruce de las manos, vamos a cambiar cada vez, una y, una y una, cruzo las palmas hacia el cielo, exhalo y empujo, retengo, voy a contar, hombros bajos, cuento, tres, retengo, dos, uno, inhalo, amplifico, exhalo, desciendo, inhalo, jalo esa energía, habita en sus dedos, habita en sus manos. Apunto las palmas hacia el cielo, exhalo y empujo. La última vez que retengo, cuento. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Inhalo, amplifico. Y ahora cada uno sigue el movimiento. sáquenle la retención y sigan moldeando, sigan recogiendo y amplificando su respiración, su energía, habitando las manos, habitando los dedos. Manteniéndose centro activo constantemente. Eso. Cada uno sigue la guía de su propia respiración. Y ahora cuando estemos hacia el cielo, con los brazos estirados hacia el cielo, me voy a quedar ahí. Vamos a flexionar las piernas, vamos a volver a poner los bordes externos de los pies paralelos entre sí. Y desde acá, exhalando, vamos a entrar en tecuani, en el jaguar. Voy a descender los puños hacia la tierra, voy a flexionar más la cadera descendiendo y que la columna me quede paralela al piso. Traten de que no queden redondeados. Si nos queda la columna muy redondeada y no llego, sujétense de sus propias piernas, pero mantengan la alineación en la columna, eso no hay problema. Entro en la postura de Tecuani. Balam, jaguar. Eso. Acecho y devoro mis propias debilidades. Es una de las variantes. Mantengo, respiro. Y ahora inhalando vamos a subir a hacer otra de las variantes de Tecuani. Reincorporo inhalando el torso. Mantengo las piernas flexionadas. Y ahora llevo las garritas hacia el frente. Codos, altura de hombros, apuntando hacia adelante. Y acá vamos a hacer este macho Man vamos a desplazar los metacarpos hacia afuera y vamos a ubicar la... el dedo pulgar, eso me activa toda la musculatura de los brazos, manos y ahí eso, y ahí quedo acá ya se activa otra vez este centro de voluntad entre Iwit y Pantli activen esa perseverancia ese centro de voluntad y ahora vamos a inhalar y estirar inhalo y estiro así descanso un poco el cuerpo fuerte, ancla los talones hacia la tierra Exhalo, desciendo a tequani. otra vez. Alineo la columna. Me siento con esta tensión firme en acecho, con mis propias debilidades. Inhalo, subo a la segunda variante de Tequani, con las garritas hacia adelante, preparado, listo para saltar. Eso, los codos hacia adelante, ahí ya los alineamos con los hombros. Codos, altura de hombros, apuntando hacia adelante, centro activo. Eso, inhalo y estiro. Vamos con el último, esa fuerza de voluntad. Exhalo, te cuanes hacia la tierra. Columna erguida. esas posturas del norte que requieren esta fuerza en el tren inferior. Alinea la postura, podemos llevar esa mirada hacia adelante. Y ahora inhalo y levanto, mantengo piernas flexionadas, pongo las manos en la Noten cómo esta postura en sus dedos como de la mano, o Entonces, sea, al principio hasta puste, como si diera igual fijar el piso. Por favor, si pueden silenciar. Inhalo y estiro el cuerpo. Exhalo y aflojo. Eso. Juntamos otra vez en postura inicial, postura óptima, cierro los ojos, conecto y me observo. Observo en su cuerpo, su energía, ¿Qué es lo que está sucediendo? Y calmen sus vehículos, sobre todo el vehículo físico, con su propio viento, con su propio ejecat. Usen este elemento del aire para percibirse y calmar la frecuencia cardíaca antes de continuar. Perfecto, lentamente vamos abriendo los ojos y el que no tenía el tapete lo va a colocar. Vamos a comenzar con nuestros círculos energéticos para descender hacia la tierra. Entonces, vamos a colocar el tapete. Ahí va. Nos vamos a parar al comienzo. Está difícil la, la ubicación. Ahí va. Nos vamos a parar al comienzo del tapete. Y entonces vamos a micro flexionar las rodillas. Jalo esta energía de la tierra. La llevo hacia mi centro de poder. Otra vez los codos bien hacia atrás, el pecho por delante. Y vamos a llevar los puños orientados hacia el cielo. Entonces desde aquí vamos a empezar a abrir los dedos como si fuera arena que se escapa por mis manos. Y voy a ir llevando mi coxis y mis isquiones hacia atrás. Comenzando esa apertura desde la base de la columna. Sigue la zona lumbar, zona media, dorsal, cervical y por último la cabeza. Luego exhalando voy a empezar a cerrar desde mi coxis pelvis hacia adelante, serpenteando. Inhalando voy a estirar los brazos. Hombros bajitos, centro activo y exhalando caigo redondito hacia la tierra. Toco la tierra, arrastro la energía ahí con mis manos y la voy recolectando por los costados de mis piernas con los dedos activos, subiéndola otra vez hacia el centro de poder. Lo que me pertenece se queda. Inhalo y abro. Exhalo, cierro. Inhalo, estiro exhalo, caigo redondito hacia la tierra, pueden flexionar las piernas, todo lo que sea, de hecho a mí me gusta flexionarlas un poquito, me da esa sensación de fluidez, de lubricación, de hecho este movimiento, este ejercicio es de hidratación dinámica, es para crear el agua que nuestra columna, nuestras articulaciones necesitan para los movimientos, para no lastimar, no serpenteen, movimientos ondulares, abriendo y cerrando, Caigo redondito hacia la tierra. Continúan estos movimientos, cada uno a su propio ritmo. Y acá sí, los invito a que cierren los ojos y disfruten. Una vez que más o menos tienen el movimiento, fluyan con él. Es muy hermoso este ejercicio de movilización de energía, de lubricación. Recuerden que nuestra salud integral radica en nuestra columna. Si nuestra columna es flexible, vamos a tener mejor salud integral. Háganlo con esa intención de generar este movimiento fluido, suave, ondular. Fluyo con ese movimiento y con una, nuestra propia respiración. Y ahora la siguiente vez que las manos toquen la tierra vamos a detener el movimiento y vamos a caminar con nuestras manos hacia adelante para descender a postura de cuatro apoyos. Primero vamos a marcar los apoyos con nuestras manos debajo de hombros, rodillas debajo de caderas, alineamos estos 90 grados entre extremidades y columna y luego, ¿dónde están las manos? Vamos a apoyar nuestros codos. Hoy vamos a hacer esta variante, así siempre vamos cambiando para que la práctica sea fluida. Vamos a apoyar los codos donde están nuestras manos, pero igual mantengan sus ejes como pilares fundamentales. Y desde acá vamos a realizar el movimiento dorsal. Las lumbares las dejo quietas, como si tuviera un cuenco de agua ahí. Y al inhalar voy a dejar que el pecho se hunda entre mis dorsales y al exhalar voy a empujar. Inhalo, hundo, exhalo, empujo. Inhalo, dejo que el pecho caiga, exhalo y empujo y vamos a continuar con este movimiento, no dejen que su panza quede colgando, el centro activo, y esto nos va a dar, ah mira, ahí Marisol, junta más tus codos debajo de tus hombros, que tus codos te queden debajo, eso, ahí, mucho mejor, tus codos debajo de tus hombros, y tus palmas completamente apoyadas sobre la tierra, te das este soporte, es como si estuviera empujando lejos el piso de mí. Dense un buen soporte, como si fueran sus manos. Es, como una, es lo mismo la sensación de una tabla, pero sobre los antebrazos. Y el movimiento es bien sutil, cortito y chiquitito. Retracción y protección de escápulas, creando esta estabilidad. Vamos a hacer uno más. Y ahora llevamos los glúteos hacia los talones. Descanso ahí. Postura de descanso, glúteos hacia talones. Relajo aflojo, aflojen por completo, aquí el que llega, puede y quiere, los dorsos de las manos los llevamos por debajo de las costillas posteriores, o sea hacia la zona lumbar, coloco los dorsos de las manos y dejo que los codos caigan, lo, me voy a sacar y lo voy a mostrar ahí, en este espacio, dejo que el dorso de mi mano se apoye y cuelgue, y ahí se relajan por completo sus brazos, sus manos, me aflojo, y ahora inhalando, reincorporo el peso del cuerpo. Y vamos otra vez a postura de cuatro apoyos. Esta vez, otra vez, sobre nuestras manos. Ya empezamos a preparar el cuerpo para Lama, la postura del pelotero. Entonces, vamos a inhalar y extender nuestro brazo derecho hacia adelante, hasta la altura de la columna y la pierna izquierda. Piel flex, talón hacia eh, afuera, dedos hacia el piso. La cara que mira el piso. Luego al exhalar voy a abrir en una diagonal el brazo y la pierna. Si estuviera de frente se vería así. Lo abro hacia el costado. Luego inhalo hacia el frente. Exhalo y apoyo. Y ahora cambio. Inhalo, brazo izquierdo por delante. Pierna derecha hacia atrás. Exhalo, abro en una diagonal. Luego cierro. Exhalo, apoyo. Y continúo. Inhalo. Estiro, solo hasta la línea de la columna, exhalo, abro una diagonal, inhalo, cierro, exhalo, apoyo y continúo, uno y uno, intercalando, brazo derecho, pierna izquierda, brazo izquierdo, pierna derecha, sosteniendo el centro, todo el tiempo yendo hacia arriba, usen sus dedos, no solo la muñeca, si no activo los dedos, el peso recae solo en la muñeca, lastimándonos a la larga, activen sus dedos, rechacen el piso, el pie no hace falta que suba más que la línea de su cadera. Y ahora vamos a detener cuando tengamos todos el brazo derecho por delante y la pierna izquierda hacia atrás. Brazo derecho, izquierda, eh, brazo derecho por delante, pierna izquierda hacia atrás. Mantengo, me quedo, busco esa línea, busco ese centro. Y ahora todos abrimos en esa diagonal. Brazo derecho y pierna izquierda. Y voy a dar una zancada lateral con la pierna izquierda, levantando el peso del cuerpo, llevando la rodilla a la altura de la cadera y el tobillo debajo de la rodilla, creando un cuadrado. Lo muestro otra vez con las dudas, estoy ahí abriendo un diagonal, zancada lateral, levanto. Entonces me queda perfecto, son dos movimientos cortos que ahorran energía, pero chequeen que estemos dibujando un cuadrado, todos ángulos de 90 grados. Estiro brazos hacia el cielo y ahora el brazo izquierdo, como si fuera una flecha con los dedos estirados hacia el cielo, lo voy a empezar a descender hacia el lado de la pierna izquierda y luego los deditos van a apuntar hacia la tierra en una extensión bien profunda de muñeca y luego el brazo derecho viene hacia el hombro izquierdo, entrando por completo en la postura de Olama, el pelotero. Vamos a cerrar los ojos vacío pulmones, tomo aire bien, bien profundo llenando pulmones y luego voy a volver a vaciar por completo, vacío, me voy a quedar en vacío unos instantes. Soy el jugador del juego de la resistencia. Y vuelvo a inhalar. Ahora vamos a empezar con el movimiento de la cabeza y de la cadera. Voy a inhalar al centro. Y al exhalar voy a llevar la mirada por arriba de mi hombro derecho y voy a desplazar la cadera derecha como si estuviera golpeando la pelota que viene hacia mí cuando la cabeza gira. Entonces inhalo, vuelvo al centro, exhalo, giro, cabeza y cadera. Inhalo, vengo al centro, empujo. Manteniendo la lateralidad en la apertura de la rodilla. Mantengo esa lateralidad, cuando estoy ahí no dejen que la rodilla se cierre, no nos va a lastimar los ligamentos. Abro como si tuviera una placa y continúo haciendo el movimiento. Inhalo, cuando retorno exhalo y mantengan esa extensión de muñeca bien activa, los deditos hacia la tierra. Que se sienta por debajo todo el sistema nervioso, ahí lo que conecta el área dorsal hasta la punta de los dedos. Soy el jugador del juego de la existencia. Esa representación también de la impermanencia de las cosas. Y esto representa exclusivamente la fijación de nuestra atención. Inhalo, llevo al centro, detengo. Y ahora suave, voy a salir tal cual entré. Entonces, mi brazo izquierdo es el que se va a apoyar hacia la tierra. Y mi brazo derecho se va a estirar hacia la diagonal junto con mi pierna, izquierda hacia la diagonal. Inhalo, ahora estiro al centro, exhalo y apoyo. Entonces todo es ordenado de la misma manera que armé, desarmo la postura. Vamos ahora con el otro lado, el lado izquierdo. Inhalo, estiro, brazo izquierdo, pierna derecha. Primero en una línea y ahí sujeto, mantengo, abrazo en el centro, hacia arriba y hacia atrás. Exhalo y abro en una diagonal, brazo y pierna, activa. Inhalo y doy una zancada lateral con la pierna derecha y elevo los brazos, estiro. Aquí de nuevo, coxis hacia la tierra, alineado con mi coronilla. Estiro el brazo derecho hacia la derecha y desciendan los dedos hacia la tierra y desciendo el brazo izquierdo hacia el hombro derecho. Chequen sus líneas, está bien que se miren, está bien que se acomoden, hagan funcional su propia práctica, son sus propios maestros. Y ahora vamos a vaciar pulmones y tomar una inhalación bien profunda, llenando Toda la capacidad pulmonar. Cuando ya esté bien lleno voy a empezar a vaciar los pulmones otra vez. Vacío pulmones y retengo y me observo en ese vacío. Ahí, Viri, estás con el brazo para el lado contrario. El brazo se estira para el mismo lado que tengo la pierna. Eso, <ríe> perfecto. Inhalo profundo y ahora empieza el movimiento. Al inhalar voy al centro y al exhalar empujo la cadera, mirada por arriba del hombro izquierdo, inhalo centro, inhalo centro y continúo en esta intención de ser el jugador del juego de la existencia, no nos quedamos estancados en ningún tipo de emoción ni pensamiento, todo fluye, todo es impermanente, La base de la palma es la que apunta hacia afuera. Sería extensión de muñeca en vez de flexión. Sería la base para afuera. Detengo el movimiento al centro. Me quedo un instante. Y ahora tal cual armé, desarmo. Viene mi brazo derecho hacia la tierra. Y luego estiro mi brazo izquierdo y mi pierna derecha en una diagonal. Inhalo y estiro hacia el frente. Exhalo, apoyo rodillas, ya estamos en corrupedias. Y ahora vamos a juntar nuestras rodillas, que se peguen. Junto rodillas, deditos de los pies y empeines hacia la tierra. Y desde acá deslizo los glúteos hacia atrás, entrando en postura de descanso. Pero con las piernas bien cerraditas, bien juntitas. Y empujen con sus brazos hacia atrás, relajen la cabeza. Y acá nos vamos a quedar un rato. Relajen. Volviendo a darle otra vez este descanso a nuestras caderas eso, acá descansen de hecho acá también el abdomen lo pueden dejar totalmente relajado, hagan respiraciones profundas para que esas respiraciones y este aire nos masajee el abdomen nos masajee la zona lumbar que surge en ese silencio, observo y dejo ir, y mantengo ese acecho. Tlachia. acecho. Observen esa relación profunda que tiene el aire con la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca son una, y calmen su ritmo cardíaco con esas respiraciones bajas, lentas y suaves. Y despacito, suaves, vamos deslizándonos para adelante para entrar en postura de cuatro apoyos nuevamente. Pero ahora vamos a apoyar los dedos de los pies. Vamos a marcar esta estabilidad en nuestra columna desde el centro de expansión. Inhalo y elevo las rodillas 5 centímetros del piso. Esto lo hace el que puede, el que quiere, el que se siente, el que está con energía, con ganas. El que no quiere puede mantener las rodillas hacia la tierra, no hay problema. Mantengo. Lo que sigue que lo está haciendo es empujar hacia arriba. Como cuando hacíamos la protracción. Empujo. Hay mucho espacio en mi zona dorsal. Ahora exhalo, llevo los isquiones hacia arriba y hacia atrás, estiro las piernas, apoyo talones y empiezo a caminar hacia atrás con las manos, jalando esa energía, puedo flexionar las piernas y ahora subo esa energía por los costados de mis piernas y las deposito en el centro de poder. Acá si quieren podemos correr un poquito el tapete, ya que vamos a preparar el cuerpo para la reverencia, la alcua. Entonces, volvemos otra vez a quedarnos en postura de pie, y ahora vamos a hacer un barrido energético, que también nos va a ayudar a seguir trabajando con las piernas, caderas. Entonces, flexiono las piernas, muy parecido a lo que hicimos al comienzo. Desde el centro voy a ir inhalando, elevando los brazos, pero voy a ir deslizando con mi pie derecho la energía hacia el lado izquierdo. Entonces, a medida que voy inhalando, voy deslizando esa pierna. Inhalo, inhalo, inhalo, inhalo, y cuando llego, suelto. Recojo en ese medio lo que es mío y luego suelto. Entonces ahora voy a ir hacia el otro lado. Inhalo, voy pasando por el centro y la izquierda va a barrer el piso. Mantengo contacto. Suelto. Pero mismo velocidad. Inhalo. Y tratan de mantener esas líneas, 90 grados. Todas las alineaciones que hablamos durante el comienzo de la práctica, relación columna, coxis, coronilla, centro. Sigue presente. Y el pie arrastra, es como cuando hacemos el círculo energético de nuestras manos, arrastran el pie, que vuelve hacia el costado, arrastra. Arrastro. Y ahí continúen, cada uno, haciéndolo cada vez un poquito más dinámico. Inhalo por nariz, exhalo por la boca. Fuerte, ahí entrenando. Esa capacidad respiratoria y soltando también, renovando la energía. Cada vez más profundo. Y ahora nos vamos a quedar con la pierna derecha arriba, pierna derecha arriba. Me quedo ahí, todos con la pierna derecha arriba. Y alineo, rodilla, cadera, tobillo, rodilla, todos ángulos de 90 grados. Si estoy de costado, estoy así. Marco estas dos fuerzas opuestas, con mi mano izquierda ejerzo presión en la cara interna de la rodilla derecha y empujo, la rodilla empuja hacia dentro, la mano hacia afuera y eso activa mi centro, la mano derecha en la cadera y ahora vamos con zancadas hacia atrás, inhalo, doy un gran paso hacia atrás y desciende la rodilla, casi que toca el piso, pero no lo toco, exhalo, inhalo, Queremos que la rodilla de adelante no pase los 90 grados. Inhalo. Inhalo, voy hacia atrás. No pasen los 90 grados con la rodilla de adelante. Y cuando el cuerpo desciende, desciendan hacia atrás en su eje. Desciendan hacia atrás, no dejen que el peso se venga para adelante. Esa, la práctica del norte trabaja mucho estos movimientos preparados para la acción. No más. Y ahora acá me quedo. Apoyo la rodilla derecha sobre la tierra. Y acá, el que lo necesita, si quieren, pueden tomar el tapete o lo que quieran, un cojín, y lo pueden utilizar para ponerlo debajo de la rodilla derecha. Vamos a entrar en la postura de Tlalcoa, la reverencia. Alineo el cuerpo. Eso. Y tenemos diferentes variantes aquí. Vamos a deslizar las caderas hacia atrás y un poquito hacia adelante, chequeando mi rango de movimiento. Eso, solo algunas veces detengo al centro y ahora vamos a llevar nuestra mano derecha hacia la tierra y la mano izquierda hacia el corazón. Dejo que la cabeza descienda y aquí nos quedamos en descanso. Mano izquierda hacia el corazón, mano derecha hacia la tierra. Intencionando fuerte que sea para bien, sea para todos. Que nuestro andar sobre la tierra sea para bien y sea para todos. Esa relación entre el corazón y tierra. Y ahora desde acá lento vamos recogiendo esa mano derecha también posándola sobre el corazón. Vamos reincorporando la columna. Y ahora aquí es donde vamos a desplazar las caderas levemente hacia atrás. Y vamos a empezar a abrir desde el corazón otro macho manas como si fuera el gesto este del maíz que sale desde mi corazón y comienza a crecer hacia adelante, expandiéndose, abriendo las palmas. Me puedo quedar aquí, aquí ya estamos en la postura, o el que el quiere y se siente fuerte con la preparación de recién puede levantar las piernas 5 centímetros del piso, la pierna, perdón, la rodilla. Activo ese centro. Y me quedo, que sea para bien, que sea para todos. Vamos a inhalar y abrir los brazos. Exhalo y cierro el centro. Como con esta intención, este movimiento de brazos queriendo juntar los planos. Ese plano superior, el plano terrenal. Y en el centro, el balance de la unión. Inhalo, abro. exhalo, cierro, me quedo. El que tenía la rodilla arriba, la descendemos. Llevo las dos manos sobre la tierra, descanso un instante. Me quedo en este gesto de reverencia. Rindo la mente hacia la tierra, abro el corazón denle espacios a sus hombros, y ahora lentamente desde acá nos vamos a ir poniendo de pie tal cual armamos, entonces voy de vértebra a vértebra voy subiendo la columna, y con un gran paso hacia adelante me pongo de pie, y cambio, vamos de nuevo, barrio energético, Bien enérgico y barro ese pie, ese pie como jala la energía, levanto. Lo que no es mío, que se vaya, no me hago cargo. Que se vaya. Saco desde lo profundo de mi fuerza de voluntad esa energía para nuestra propia práctica. Y ahora nos vamos a quedar todos con la izquierda arriba. Izquierda arriba. Y estabilizo, encuentro desde mi atención el balance. La mano derecha ahora es la que ejerce la presión en la cara interna. Y la cara de, externa de la rodilla empuja. Mi centro se activa. El otro puño hacia mi centro de poder. Y ahora empiezan las sacadas hacia atrás. Voy hacia atrás. Casi que apoyo la rodilla en el piso, pero no. Y casi que me vengo para adelante, pero no. <ríe> Lo controlamos. Lo controlamos todo por completo. No importa si me movilizo, no importa. Esa intención firme, determinada y clara que le ponemos a lo que hacemos. A todo lo que hacemos. Hoy me desperté muy filosófica. Eso, eso. Sientan este contacto dos fuerzas opuestas. Y ahora nos vamos a quedar con la rodilla sobre la tierra a la izquierda. El que necesite puede agarrar el tapete, como quiera, ponérselo debajo de la rodilla. Y ahora vamos a llevar la mano izquierda hacia la tierra, mano derecha hacia el corazón. Dejo que la cabeza caiga. Y acá lo que me gusta de esta postura, después de entrar en este ejercicio, es que se siente bien claro esa pulsación del corazón. Y la puedo unir con este sentir de la tierra. Que sea para bien y sea para todos. Que están vivos aquí, ahora, sea para bien y sea para todos. Nos entregamos esta postura. Y ahora, lentamente, llevo la mano izquierda que estaba en la tierra hacia mi corazón. Y desde el corazón voy ofrendando este símbolo de abundancia para bien y para todos hacia adelante. Podemos deslizar las caderas levemente hacia atrás. Y aquí el que quiere se puede quedar. Y el que desea quiere y puede levanta la rodilla. Y empiezo a abrir inhalando los brazos. Y exhalando cerrando al centro. Inhalo, abro. Y exhalo, cierro. Y no dejemos que sea el el que de la práctica, si me duele el cuerpo no levanten la rodilla, quédense hacia atrás, no pasa nada, solo si me siento fuerte y estable, si puedo respirar fluidamente lo hago, inhalo, abro y ahora exhalando cierro, desciende la rodilla otra vez hacia la tierra y apoyo los dos brazos, y ahí me quedo, otra vez calmando ese ritmo con esta intención de que sea para bien y para todos, de abundancia, Cierren los ojos, escuchan su respiración. Y ahora suavecito y lento, si tienen el tapete cerca se lo pueden poner, si no, no, como ustedes lo sientan, vamos a llevar esa pierna derecha hacia atrás. Vamos a separar las rodillas esta vez, juntar los deditos gordos y los arpeines por detrás. Y vamos a deslizar todo el peso del cuerpo hacia atrás, pero ahora en apertura de caderas. Y ahí voy a descender todavía más profundo hacia la tierra. Y acá nos vamos a quedar unos instantes descansando también, merecido, merecido descanso. Separan rodillas, entro hacia la tierra. Postura de descanso con rodillas separadas, ancho de tapete. Entramos en postura de descanso con rodillas separadas, ancho de tapete y todo el cuerpo hacia la tierra. Descanso, me entrego. Tengo esta sensación ahora de nada que sostener, nada que levantar, pura entrega, pura entrega. Así nos vamos preparando desde esta, de esta intención para la última postura del norte de Owa. No dejen que el cansancio tome la mente, no dejen que la queja resurja. Observo y si eso están haciendo, suspiro, exhalo y lo dejo ir. Y que ese cansancio produzca fuerza. Perfecto, y ahora lentamente nos vamos a empezar a levantar. Vértebra, vértebra. Voy despegándome del piso. Y ahora acá sí lo recomiendo a las personas que le duelen las rodillas, vamos a despegar los glúteos de los talones quedando sobre ellas. Entonces, si quieren colocarse alito debajo de sus rodillas, está bien, tómense su tiempo, porque vamos a estar un ratito aquí. Vamos a preparar primero el cuerpo, entonces. La mano derecha, el dorso de la mano derecha, lo voy a colocar por detrás, en la parte plana de mi columna baja del sacro ejerciendo también presión, esto me va a mantener y me va a ayudar a que no se me arquee, me ejerzo presión ahí, y la mano izquierda, la palma, va a venir debajo del hueso occipital, el hueso de la cabeza, como sujetando el peso de mi cabeza. Los codos van a venir levemente hacia adelante, y a través de esto vamos a marcar lo que se le llama esta elongación axial, esa elongación de toda la musculatura de la parte posterior en mi espalda, porque no quiero comprimir ese espacio, quiero abrir el pecho, entonces desde aquí voy a inhalar profundo y al exhalar voy a empezar a ir hacia atrás, despacito, suave, sin desarmar esa elongación axial que produje antes. Hasta donde cada uno pueda, donde cada uno lo sienta, activen mucho su abdomen, no, no presionen tanto los glúteos, más abdomen. Inhalo y vuelvo otra vez hacia adelante. Exhalo, libero los brazos y ahora cambio, mano derecha detrás de la cabeza debajo del hueso, dorso de la mano izquierda en el sacro, inhalo y al exhalar abro el pecho hacia atrás, manteniendo esta elongación en mi columna, primero estamos chequeando, preparando el cuerpo, sobre todo para las extensiones de columna, protejan su zona lumbar, inhalo y vuelvo hacia el centro, exhalo, relajo los brazos, ahora vamos a entrelazar los brazos, por detrás, eh, las manos perdón, por detrás de la espalda, vamos a rotar los hombros de manera tal que los, las escápulas, los homócratos queden pegados, pero aquí en vez de que se me vaya la, los glúteos para atrás, vuelvan otra vez hacia ese centro. Abro el pecho, inhalo, y ahora exhalando, flexiono la cadera levemente hacia atrás y empiezo a traer la frente hacia el piso. Acá hay dos variantes, esto por favor con mucho respeto a su propio cuerpo. Variante 1, puedo dejar apoyada la frente en el piso con las caderas más hacia atrás que mis rodillas. Luego, variante 2 si puedo, si quiero, si me siento fuerte, voy a llevar la coronilla hacia el piso, llevando las caderas por arriba de mis rodillas y elevando los brazos hacia el cielo. No tengo que comprimir mis cervicales, mis hombros se tienen que alejar de mis orejas. Entonces, por favor, ahí con cuidado, cualquiera de las dos variantes, frente, en el piso o coronilla, estamos en la postura de Teohua, el devoto. Entrego la totalidad de mi existencia. El que está llegando hacia el piso, si puede, quiere y llega, traten de apretar sus palmas entre sí, concentrando esa energía. Estamos ahí, las palmas apretadas, en vez de libres. Si se puede, si no se puede, no pasa nada. Ahora, lento y suave, para subir con mucha atención, libero los brazos primero. Apoyo las manos por los costados de mi cabeza. Y ayudándome con mis manos, empiezo a subir vértebra a vértebra vértebra, vértebra hasta quedar otra vez erguido sobre mis rodillas y ahora vamos a entrelazar los dedos por delante pero vamos a cambiar el cruce, recuerden que siempre trabajamos con los dos lados del cuerpo entonces cambio el cruce, entrelazo y ahora vamos a ir hacia atrás entonces suave, lento voy ofrendando la totalidad de mi existencia entrando en la postura del teoba y voy yendo hacia atrás, hacia atrás hasta donde cada uno pueda hasta donde cada uno lo sienta. Protejan con su abdomen sus lumbares. Entrego la totalidad de mi existencia. Es lenta la transición, lento el movimiento. Inhalo y vamos subiendo desde la fuerza de los brazos que me jalan hacia adelante. No suban con la cabeza primero. La cabeza es lo último. Y aflojo. Suelto, relajo. Me voy a sentar sobre mis glúteos. Vamos a separar las rodillas levemente. Vamos a colocar los dedos sobre las rodillas y nos vamos a quedar unos instantes aquí con los ojos cerrados. Cierro los ojos, me quedo, respiro, me observo. Activamos este stretch, este acecho. Respiración nasal. Y observo los efectos que producen las posturas y los intentos en mi mente, esos intentos honestos por elevar el potencial de desarrollo de nuestra conciencia. Busco a través de mi atención en el aquí y el ahora esos silencios en todos nuestros vehículos. Y observen si queda algún tipo de tensión, rigidez, molestia o dolor en alguna parte del cuerpo. Al que le molestan las piernas, cambie la postura de las piernas, adapten a su propia práctica. Relajen sus hombros hacia la tierra. Y como cada respiración, por más que el aire vaya siempre a nuestros pulmones, Podemos distribuir a través de específicos movimientos a nuestro cuerpo y relajar. Observo cómo me siento aquí y ahora. Mantengan los ojos cerrados un instante más. Hoy vamos a realizar la técnica nahuálica del rumbo norte, una especie de meditación al movimiento, teonenemi, la marcha divina o el andar de los dioses. Entonces primero quiero que encontremos este espacio de calma, de quietud en la mente, en las emociones, para que cuando nos pongamos de pie estemos dispuestos a andar en ese silencio. Para lentamente vamos a ir abriendo los ojos, muy suave, vamos otra vez a pararnos sobre nuestras rodillas, puedo juntar y alinear si lo necesito, y vamos a liberar la pierna derecha o izquierda, como quieran, por delante, para dar un paso y ponernos de pie. Vamos a entrar en esta técnica nahuálica, teonenemi, que consiste en una marcha, en un andar muy lento, consciente, suave, y donde lo importante es cada paso que damos e identificar las sensaciones que produce y si surgen o no indisciplinas en nuestro cuerpo, no importa el llegar. Entonces vamos a tomar de referencia, por ejemplo, si yo me pongo desde la esquina del cuarto, de referencia hasta donde llegue la otra pared, cada uno tome un punto de, re de referencia y vamos a empezar a hacer unos pasos muy cortitos y muy pequeños. Es como casi... A mí me gusta sentirlo como si fuera que estuviéramos levitando sobre el suelo. Voy a mostrar ahí el paso a través de mis pies. Los pasos van a ser tan cortitos que cuando doy un paso voy a sentir inclusive hasta cómo se levanta el pie de la tierra, cómo cambia el peso del cuerpo. Y cuando doy ese paso, mi talón no va a superar la línea del metatarso del pie de atrás. Es un paso súper, súper cortito. Luego voy a observar cómo cambia el peso del cuerpo y doy otro paso cortito. Nunca supera un pie al otro, siempre es como mitad y mitad, que no pase la línea del metatarso. Entonces nos vamos a preparar en postura de pie, tomen de referencia donde quieran, acá ya no importa si, si se van del foco de la cámara, sigan la voz, no pasa nada. Cada uno vamos a estar en esta postura óptima, tomemos conciencia de nuestro estar, de nuestro existir aquí y ahora, de esos talones sobre la tierra. Este aire que me rodea. De abrir esta percepción entre 160 grados como si pudiera un De la parte posterior del cuerpo, laterales. Por arriba de la cabeza y por debajo de mis pies. Se enciende y se activa en acecho todo mi cuerpo. Cuando cada uno lo sienta con esa mirada hacia el horizonte, pero sin punto fijo. Vamos a empezar recording a recording. de a poquito esta marcha. Lento y suave, paso a paso. Muy lento, disfrutando el andar, disfrutando el camino. Sin importar sobre la llegada, sin importar qué tan lejos o no, o qué tan cerca o no, estoy de donde me puse para llegar. Lo que sí no dejen es que su cuerpo... Se afloje en caída, está flojo en relajación, pero está firme y erguido, firme y erguido caminando sobre la tierra. En esta marcha divina, como seres divinos caminando sobre la tierra. Y aquí es donde tenemos que observar y acechar qué es lo que primero surge. Pueden observar si un lado es diferente que el otro, las caderas, las piernas, los pies. Nuestra mente probablemente nos diga por qué estoy haciendo esto. Y ahí es donde la tengo que entrenar, ahí es donde tengo que soltar Noten cómo el peso del cuerpo va cambiando desde los talones hasta la puntita de los dedos de los pies, el balance, la respiración, las emociones o pensamientos que produce, no sea lo importante que cada paso tenga el valor y la conciencia que requiere para el andar y que florezca mi intención en cada paso que doy en esa columna erguida se encienden los cuellos y la energía fluye Cada uno tiene un espacio más pequeño y llega, simplemente llega al límite y damos la vuelta y volvemos a comenzar. Y es aquí donde el que se anima, el que quiere, los invito a que cierren sus ojos y caminen en esa oscuridad. Se afiance esa confianza interna. Que no me importe el resto, que no me importe nada, más que aquí y ahora. Y ahora cuando cada uno llegue al espacio donde está, donde quiera, cuando termine de dar el último pasito, ahí donde sea que estamos, vamos a sentarnos, no importa dónde quedamos. Vamos a sentarnos un instante. Donde sea que quede, ahí me siento. Cierro los ojos y me quedo en autoobservación. Expliquen su cuerpo, sus manos y sus piernas como su cuerpo lo siente. Escucho mis vehículos. Mucho con atención con esta última intención de esta técnica de un enemy, a donde sea que vaya me mantengo en mi centro a mí me gusta pensarlo como que somos nuestro hogar y a donde sea que vayamos estamos en nuestro hogar Habito este espacio, habito mi hogar. Y entreno mi mente para que no me saque afuera del hogar constantemente, mecanizando mis acciones. Habito mi centro para sentir cada cosa que hago. lento y suave vamos a ir tomando una respiración profunda volviendo hacia la superficie de la piel hacia las sensaciones táctiles el contacto con todo lo que la rodea respiro profundo y bueno suave y lento cuando cada uno cada una lo desee vamos a ir abriendo los ojos para finalizar esta práctica del día de hoy todos los movimientos lentos pueden realizar los movimientos que el cuerpo les pida pueden estirarse un poquito más si quieren la Zucamati, a todos y cada uno de ustedes gracias por estar presentes gracias por compartir esa energía me gusta mucho verlos me hace <ríe> mucho bien verlos eh, así que por favor les pido para las prácticas ahí que estemos todos presentes en la distancia uniendo energías que tengan un hermoso día la Zucamati. gracias perdón, sí, el correo Sí, sí, sí, perdón. Eh, de hecho, también, siempre me olvido decirlo, eh, las personas que, que les gusta la práctica y quieren seguir, eh, les voy a pedir, porfa, si pueden dejar su correo, su teléfono y su nombre. Así podemos seguir mandando información sobre las prácticas o cuando cambie el link o mismo las prácticas de otros compañeros para que puedan sumarse en los horarios que les quede conveniente y podamos conocer todas las prácticas que hay. También voy a dejarles ahí anotado en el chat mi Instagram, voy subiendo a veces información de posturas, cosas y también me pueden hacer preguntas si lo desean. Bienvenidos, <ríe> ahí está. Creo que eso sí, ahora es todo. Bueno, que tengan un hermoso día. Gracias, Gracias. Chignali. <ríe>